Dormitorio. Es el lugar donde puedes soñar despierto. En Dormitienda queremos ayudarte a mejorar tu descanso. Y para que empieces bien el año, aprovecha nuestras rebajas de hasta el 70% cerca de ti con más de 85 tiendas en toda España. Ahora con descuentos de hasta el 70%. Dormitienda. No te olvides de soñar.